Agua Eden, secando para ti los acuíferos de los Altos del Golán desde 1967. 200.000 sirios y palestinos no tienen agua corriente, pero está tan fresquita. Ah. Tu bienestar tiene un precio. Yo no compro Apple Hate.